Los campos personalizados entre los. los campos personalizados son universales para todas las tarjetas de un tablero, no van más allá del tablero y aquí puedes crearlas y también puedes crearlas directo en las tarjetas como te voy a mostrar, si vas acá. Este, este antes era un power up, ahora está integrado y aquí tenemos que podemos agregar campos nuevos. Vamos a agregar una fecha que es, no sé, el cumpleaños de la gente. Acá creamos y aquí sale el cumpleaños e inmediatamente a nivel de nuestro tablero va a salir esto y podemos ir creando más y más campos personalizados aquí. Ahora esto es parte de las funcionalidades de Trello.